Buenos días, soy Teresa Mayeroni, responsable de comunicación de CESBIMAP. Vamos adelante con un nuevo webinar CESBIMAP. En este mostraremos qué supone a los alumnos formarse y realizar prácticas en CESBIMAP y qué les puede aportar a su desarrollo profesional. Vamos a dar unos minutos, ya vamos viendo cómo se va añadiendo la gente, los asistentes, mientras eh, comentarles que si nos ven, pero no nos, si nos escuchan pero no nos ven, es posible que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que hay una especie de copo de nieve en la parte baja de la pantalla, lo clican y así volverá al primer plano. Habrá un apartado preguntas, eh, que pueden efectuar sus preguntas durante todo el, el debate y le dedicaremos los últimos minutos a contestarlas. Y ahora quiero pasar a presentar a las personas que van a continuación. Lourdes Familiar. Lourdes, por favor, activa la cámara. Licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU y diplomada por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Abogada con 27 años de ejercicio profesional, 21 de los cuales ha estado ejerciendo en CESBIMAP. Es experta principalmente en protección de datos, blockchain, smart contracts y tokenización. Y desarrolla su labor en derecho civil y mercantil de las nuevas tecnologías y derecho laboral. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Teresa. Buenos días a toda la audiencia. También está conmigo Pablo Pablo López Izquierdo, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Lleva trabajando 20 años en CESBIMAP, todos ellos en departamentos técnicos. Es responsable, Ha sido responsable de nuestros departamentos de pintura, carrocería y baremos y actualmente lo es del área de investigación de vehículos. Pablo ha sido tutor de un gran número de alumnos, incluyendo algunos de los que hoy nos acompañan y nos contará aspectos organizativos y de desarrollo de las prácticas. Buenos días, Pablo. Buenos días, Teresa. Hola, Lourdes, hola a todos. Vamos a Buenas empezar tarde, Lourdes. Con, Lourdes, con los diversos tipos de prácticas, que es el primer contacto con la realidad profesional y supone atraer nuevos talentos a la empresa. Lourdes, por favor, ¿nos puedes explicar por qué vías nos llegan las solicitudes? Bueno, las vías por las que no llegan todas las, las solicitudes eh, son múltiples. Además, bueno, siempre te sorprenden con alguna nueva vía, ¿no? Tenemos nuestros propios contactos en las, en las web que tenemos activas de CESBIMAP, tanto CSVMap.com como CesB tenemos los buzones genéricos de CesBimap barro a tenemos colgadas de las prácticas o contactos en todas las universidades o institutos en los que hay acuerdo, en el que aparece mi, mi correo de contacto, que ya aprovecho para darlo, que es lfamiliar.com. Llegan a través de contactos de los propios, de los propios empleados y eh, bueno, es eh, cuando nosotros nos ponemos en, en funcionamiento para eh, en ver la posibilidad de que ese alumno se incorpore a por un lado está la disponibilidad de medios humanos para que pueda desarrollar la práctica con, con un tutor o haya proyectos que os explicará Pablo a, a continuación, que lo conoce mejor que yo. Y eh, bueno, eh, una, una vez que se ve la viabilidad de su incorporación, no siempre podemos hacer, a, a acoger a todos los alumnos que nos lo solicitan porque nuestros medios técnicos y, huma, eh, y humanos son limitados. Pues lo que vemos es la posibilidad de realizar un, un convenio de colaboración con el instituto que se teate o con la entidad de que se teate porque tiene que estar dentro de un marco de prácticas, eh, de prácticas universitarias o de prácticas de alumnos según el perfil. ¿no? Todo, todo comenzó en el año, creo recordar, si no me falla la memoria, 2006 a través de, de, las, de las becas ADE. Y a partir de ahí se inició eh, a través de los distintos contactos del área técnica y de investigación que en ese momento existía en CESBIMAP, pues múltiples contactos con universidades para hacer proyectos conjuntos ¿no? de investigación. Esto hizo que fuéramos aumentando los acuerdos con las distintas entidades. ¿no? Uno de los es el que tenemos con la Universidad Católica de Ávila. Primero empezamos la expansión en, en, en, propiamente en Ávila a través... de de la Universidad Católica de Ávila, que es uno de nuestros eh, principales eh, colaboradores en investigación y, a, y acogimiento de, de, de becarios, porque también es el que nos avala en todos los títulos universitarios, tenemos un acuerdo marco de colaboración, pero no, eh, no podemos, eh, eh, tenemos grande, eh, gran relación con muchos centros, ¿no? con la mayoría de los centros de IES de Ávila, Jorge Santayana, Tadaja, eh, de formación profesional, Juan 23, la Escuela de Arte, eh, y luego ya fue toda nuestra expansión por, eh, por Madrid y por, eh, por Madrid y por el resto de España. ¿no? Principalmente, pues tenemos, eh, si vamos al norte, la Universidad de Vigo, la Universidad de La Coruña, si vamos a la Universidad de Valencia, eh, la Universidad de Cáceres, eh, y si nos centramos en Madrid, Universidad Politécnica. Universidad Carlos III, Universidad Juan Carlos I, Universidad Pontificia, Universidad eh, eh, eh, Antonio de Nebrija, así como diferentes IES y centros de formación profesional también por, mm, por toda España, es decir, nos conocen de nuestro reconocimiento y son nuestros alumnos que han estado con nosotros los mejores, los mejores embajadores de realizar prácticas en CESBIMAP y entonces recibimos eh, múltiples eh, ofertas o solicitudes y de muy diferentes perfiles porque dentro de CESBIMAP, como sabéis, tenemos una actividad, si bien la principal es la científica y técnica, tenemos... Eh, mucha actividad en muchas áreas o departamentos, desde multimedia, eh, formación, administración, asesoría jurídica, recursos humanos, etc. ¿no? Esa es más o menos la, nuestra evolución en el, en el ámbito de las prácticas. Gracias. Vamos a ver qué opinan algunos alumnos. Buenos días, me llamo Saray y he realizado las prácticas en CESBIMAP durante cinco meses. Para mí estas prácticas han sido un periodo de aprendizaje y experiencias en el entorno laboral, donde he podido aplicar mis conocimientos adquiridos en el grado en Estadística. Me han servido de ayuda porque he mejorado mis puntos débiles y he adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Hola, mi nombre es Laura y este ha sido mi último año estudiando el grado en Estadística en la Universidad de Salamanca. El pasado verano tuve la oportunidad de realizar mis prácticas extracurriculares en CESVIMAC y dada la buena experiencia que tuve, no dudé ni un segundo en volver a solicitar aquí mis prácticas curriculares para el invierno. El departamento al que estuve asignada fue el de Tarificación Car Rating y aunque al principio la terminología, las bases de datos y el programa informático supusieran un gran reto para mí, la ayuda y la atención prestada por parte de mis tutores y compañeros me proporcionaron la motivación suficiente para trabajar lo mejor posible y adaptarme a los cambios. Profesionalmente, podría decir que estas prácticas, además de enriquecer mi currículum, me han ayudado a crecer como persona y a desenvolverme con seguridad en el ámbito empresarial, interpretando los resultados que un día en la carrera vi de forma teórica y que en CESBIMAP se convirtieron en mi ejemplo práctico. Así que, con todo lo dicho anteriormente, no podría despedirme sin antes dar las gracias a todo el equipo, o más bien a toda la familia que me acogió un día soleado de junio y me despidió un frío pero memorable 31 de enero. El periodo de prácticas para mí en Cervimap eh, supuso una gran experiencia. Estuve alrededor de un año en la empresa aproximadamente, y fue mi primera toma de contacto con el mundo laboral, ya que acababa de terminar mis estudios y surgió esa oportunidad y, y la verdad es que me aportó muchísimo de cara al futuro que estoy viviendo actualmente. Bueno, a nivel profesional, la verdad es que las prácticas en CESBIMAP fueron clave para mí porque el trabajo del que estoy ahora mismo disfrutando pues, ha sido en gran parte gracias a, al periodo de prácticas que tuve en CESBIMAP ya que digamos que las funciones son muy parecidas y, y pude aprender todo lo que estoy ahora mismo desarrollando. No sé si realmente lo oíais, eh, Sergio Alonso actualmente está trabajando en la Universidad Católica de Ávila y lo que nos contaba era eh, pues cómo le había ayudado la empresa a tener su primera experiencia laboral. También está con nosotros Pablo López, y Pablo, ¿nos puedes contar por favor eh, esta relación en la que gana la empresa, gana el alumno y, y gana la universidad? Esta atracción de, de talento, cómo se incorpora el alumno a la vida empresarial, etcétera. ¿Nos puedes contar cuál es el perfil de nuestros estudiantes en prácticas o qué medios técnicos y humanos ponemos a su disposición? Sí. Pablo, no te oímos. Disculpa. Eh, ah, claro. Lo que decía, básicamente eh, voy a repasar qué interacciones tenemos con los alumnos antes de que vengan, cuando vienen, durante su estancia y una vez que finalizan. ¿vale? Lo primero que se le ha olvidado a Lourdes es que también hay sí, sí, sí. universidades de Castilla y León con las que tenemos convenio, con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, de los que... De, de las que vienen también bastantes alumnos prácticamente todos los eh, años. Abundando en el, lo que decía Lourdes de los perfiles, eh, no solamente viene gente técnica o con, con carreras de ingeniería, hay gente que puede eh, haber estudiado imagen y sonido, administración de empresas y se integran en diferentes departamentos de CESBIMAP o departamentos de IT con perfil informático, porque lógicamente, como empresa que somos ya de un cierto tamaño, no solo hay. Hay un departamento, hay, hay bastantes. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, cuando detectamos una necesidad interna de, de contar con alguien en prácticas, eh, definimos cuál es el perfil, cuáles son los estudios, digamos, que vemos más asimilables a ese perfil y contactamos con Lourdes para que publique esa, esa posibilidad eh, en las diferentes entidades educativas con las que tenemos convenio. A partir de ahí, tenemos que definir la duración de, de la estancia conforme a la duración del proyecto en el que se quieran integrar o se puedan integrar los alumnos. ¿vale? Eh, desde mi punto de vista, eh, es muy importante la duración de las prácticas. A mí personalmente me gusta que vayamos a máximos. Eh, normalmente hay un límite máximo de horas eh, curriculares... Y a mí me gusta hacer incluso alguna ampliación para poder definir una estancia de alrededor de unos seis meses en CESBIMAP. Estancias muy cortas eh, aportan menos que estancias largas, desde el punto de vista de que eh, hay lógicamente un periodo de adaptación a la empresa, de la empresa hacia el estudiante, con lo que sí procuramos que en el momento que la integración se produce, la duración sea lo más, lo más grande que podamos. En cuanto a, a la acogida o al procedimiento de recepción de, de, los, de los alumnos, eh, básicamente hay que decir que son asimilados a empleado, ¿vale? Para que conozcan todos sus derechos y deberes en temas como horarios, control de acceso, conocimiento de protocolos de prevención, calidad medio ambiente. También firman un compromiso de confidencialidad relativo al contenido de sus tareas. Y durante este plan de acogida pues, se hace una presentación oficial al resto de compañeros y al resto de, de la empresa. Eh, nada más llegar, lógicamente se les proporciona todo lo que van a necesitar desde el punto de vista operativo. A, a los alumnos que van a desarrollar su actividad en el taller se les proporciona vestimenta, se les proporciona a todos los equipos de protección individual que van a necesitar durante, durante su estancia y su actividad o equipos informáticos personales, en el caso de los alumnos que van a tener un perfil un poco más técnico o, vamos a decir, menos detallado. En cuanto a la estancia, lógicamente la estancia tiene dos vertientes, la vertiente académica en cuanto a su formación y la vertiente profesional. En cuanto a la vertiente de formación... Siempre procuramos que los alumnos tengan acceso al mayor número posible de oportunidades de formación dentro de la empresa, ya sea mediante la asistencia a cursos propios o mediante la estancia y colaboración con otras áreas cuando pensamos que hay ciertas oportunidades de aprendizaje. En la parte laboral, lógicamente, los integramos en diferentes actividades y proyectos para que puedan ser un miembro más de esos ...de esos proyectos y, digamos, poder asimilar ese primer contacto que tienen con el, con el mundo laboral. Eh, puede ser, y también nos, nos acontece todos los años, que los alumnos quieran hacer con nosotros el trabajo fin de grado, el TFG. Eh, en esa ocasión sí que dependemos también un poco de que el tutor propio de la universidad o de la entidad educativa lo apruebe... ...y a partir de ahí lo ponemos en marcha. Lógicamente, como todos podemos suponer, en este caso el rol del estudiante es mucho más activo, ya que el TFG es suyo, que en el caso de eh, venir a hacer unas prácticas participante en un proyecto. Por decirlo de una manera clara, en serio no vamos a hacer el TFG de la gente, son ellos los que, los que lo coordinan y nosotros somos los que ponemos todos los medios y definimos junto con él el alcance final. Tenemos a unos no, no, no. compañeros que nos computarán luego posteriormente porque han realizado su TFG con nosotros y se los quiero presentar. En vivo y en directo están con nosotros Sandra Pérez Barrientos. Sandra, por favor, hacia la cámara, graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Valladolid. Es una de nuestras especialistas en vehículos híbridos y eléctricos, Formada formación certificada por la Universidad Politécnica de Madrid, INSIA. También es técnico en alto voltaje por Sea. En CESBIMAP se ha formado como experta en posventa de automoción a través de la Cátedra CESBIMAP de la Universidad Católica de Ávila. Ella fue becaria en proyectos relacionados con la peritación, los seguros, los HADAS. También dio soporte al departamento en ensayos de crash test desarrollando diversos proyectos. Durante un periodo se formó fuera de CESBIMAP en IVECO, regresando en 2017 a nuestra empresa para integrarse en el departamento de movilidad CASE como especialista en HADAS y vehículo eléctrico. Bienvenida, Sandra. Buenos días, gracias. Rubén García Fernández es grado en Ingeniería Mecánica, máster en Ingeniería Industrial, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó prácticas y su trabajo de fin de grado en CESBIMAP abordando el análisis y la clasificación de daños en vehículos sometidos a pruebas de impacto a velocidad controlada, los crashtes. Su trabajo de fin de máster en CESBIMAP trató sobre la influencia del diseño de las carrocerías en la reparabilidad. Certificado también como técnico de alto voltaje por SEAD, en CESBIMAP se ha formado también como experto en posventa de automoción. Desde 2015 está en el Departamento de Vehículos encargado, junto con otros compañeros, de elaborar los manuales de reparación para nuevos modelos de fabricantes OEM. Desarrolla en parte formación en carrocería. Es manchego, pero casi con la doble nacionalidad abulense. Buenos días, Rubén. Buenos días, buenos días a todos. Benjamín Martín, técnico de chapa y pintura, módulo de carrocería, estudió en Ávila, en el IESA Adaja, en Arevalo, y es especialista en reparación y soldadura de aluminio y acero y en peritación de automóviles. Realizó prácticas de carrocería en CESVIMAP, pero ha tenido tiempo para trabajar en talleres y grupos de concesionarios de BMW y Mercedes, entre otros, no solo como chapista, sino también como encargado. Trabaja desde, 2008, desde 2018 como chapista en CESVIMAP. Buenos días, Benjamín. Buenos días a todos. En cámara también ven a Ángela Paricio, eh, periodista, compañero mío en el Departamento de Comunicación y al que luego eh, presentaré para que efectúe las preguntas. Buenos días, Ángel. Buenos días. Víctor Balbuena, grado en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad mecánica por la Universidad Católica de Ávila. Siendo canario, ha estudiado en Ávila, siempre estaba en manga corta porque no tenía ni un abrigo mi CEMIMAP fue becario en el departamento de pintura, donde desarrolló su TFG, Protocolo de Ensayo de Abrasivos. Posteriormente trabajó con nosotros en el departamento de Veremos como responsable de logística y coordinación del área de vehículos. A partir de aquí voló fuera, pasó a Glass como desarrollador del centro BIN Team. En esta empresa coordinaba los datos para la puesta en marcha del proyecto de identificación de vehículos a través de su BIN a nivel europeo. Se incorporó a UDATES como ingeniero del departamento de calidad y coordinando productos de peritación como analista de mercado. Pero actualmente trabaja para Arbal, implementando nuevas tecnologías y optimizando procesos y su estrategia comercial. Buenos días, Víctor. Ah, buenas. Nos queda Pablo Pérez, grado en Ingeniería Industrial, especialidad mecánica por la Universidad de Vigo y técnico de prevención de riesgos laborales. Gallego, el se le recuerda por su permanente sonrisa. Su currículum incluye formación superior en dirección de ventas por el SIC, en CESBIMAP completó su formación con los cursos Superior Universitario de Peritación de Automóviles y especialista en posventa de Automoción de la Universidad Católica de Ávila. Se incorporó a CESBIMAP dentro del departamento de baremos para implantar los de carrocería y pintura en otros países, formando parte del equipo responsable de IRE, Intelligent Repair Estimator, para auto Audates. Fuera de CESBIMAP ha trabajado en MSX Internacional como consultor que hice en posventa en Toyota y coordinador Postventa en Mercedes-Benz. Posteriormente pasó a Reale como responsable de proveedores de autos, recientemente se incorporó a Xalta y actualmente trabaja para Leclerc en la relación con distribuidores, consultoría y formación. Buenos días Pablo. Hola, muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Pues según hablaba eh, Pablo López, vamos a empezar contigo Rubén, ¿por qué decidiste hacer las prácticas y el TFG en CESBIMAP? Hola a todos. Bueno, pues mira, principalmente fue porque quería cumplir mi sueño y era dedicarme profesionalmente a, a todo lo que estuviera relacionado con los coches. Entonces, bueno, pues eso, cuando estás ahí en ese último año de carrera, ya empiezas a, a querer terminar, eh, ya tienes esas ganas y esa ansia por, por entrar en el mundo laboral y, bueno, pues una vez que acabé los exámenes de, de cuarto, de, de grado, pues bueno, empecé a buscar empresas que estuvieran relacionadas con... Con los, con los coches, con los vehículos en general y demás, y apareció CerviMap. Entonces, bueno, pues oye, ¿quién me va a decir no, que en la misma ciudad la que, en la que me he crecido, pues había una empresa que una de sus actividades estaba relacionada con los coches. Entonces, bueno, pues contacté con ellos eh, y bueno, CerviMap pues, me brindó la facilidad de estar con ellos durante nueve meses. Y además pude hacer un proyecto con ellos, que, que me, me gustó bastante, la verdad. Y bueno, ya una vez que entré ahí en el mundo laboral, pues bueno, confirmé que, que esto era lo que me quería dedicar y me vinieron muy bien esas prácticas y, y ese desarrollo del TfG aquí en Sandra, eh, ¿alguna vez pensaste en trabajar en un centro como el nuestro? Bueno, pues la verdad que cuando empecé en la universidad no tenía nada claro a qué me quería dedicar. Creo que le pasa a mucha gente. Lo que siempre he tenido claro es que me gusta y me interesa mucho el mundo de la automoción. Creo que tiene mucho que ver con que mi padre es un loco de los coches y el tema coche siempre ha estado muy presente en mi casa. Así que cuando me dieron la oportunidad de hacer las prácticas en CSUIMA me sentí muy afortunada. A las pocas semanas de empezar me di cuenta de que me gustaría desarrollar mi carrera profesional aquí, así que puse todo de mi parte porque quisieseis contar conmigo. Pues realmente, realmente lo hicimos. Benjamín, tu caso es similar, hiciste con nosotros las prácticas o te incorporaste al mundo laboral en otras empresas para finalmente volver. ¿Qué valores te aportamos como empresa? Es decir, ¿en qué te hemos podido ayudar? Buenas. Bueno, pues yo creo que normalmente... Tiene muchos valores, pero la formación, sobre todo interna, que tienen en CELIMA, que te forman, te, te enseñan. También la formación externa, como puede ser fabricantes, diferentes fabricantes, que te mandan a, a formarte. Y también la formación online, la red virtual que tienen aquí. Y bueno, pues sirve sí para un poco formarte constantemente, reciclarte y, y tener siempre una formación actualizada. También la experiencia que aquí tienen. Tienen He chaupistas muy experimentados que, que tienen, reparan diferentes tipos de vehículos, como puede ser camiones, motos, vehículos industriales, hasta patinetes también. Bueno, y de infraestructuras y medios que tienen aquí, no lo tienen en cualquier taller. Yo creo que toda esa formación y la experiencia y, y el prestigio de la empresa, que te ayuda también a, a cuando sales fuera que te tienes en otro que encontrar trabajo te sirve como para, para tener más experiencia y más, más detalles de, de, la, de el, como chapista. Uh -huh. Gracias. Y Pablo Pérez, tú por el contrario, tu caso es diferente, no hiciste prácticas con nosotros, pero sí cursaste una formación específica, experto en posventa de automoción y el curso superior universitario de peritación de automóviles. ¿Esta formación influyó en tu desarrollo profesional? Eh, yo creo que compartimos todos en común, decía y Sandra hace un momento, pues la, la pasión, la ilusión que, que le había transmitido su padre, pues creo que todos tenemos como, como ese, ese cariño especial hacia el mundo de la automoción. Y yo la verdad es que no fui tan precoz como Rubén. Rubén decía, yo es que ya los últimos años quería dedicarme a esto de la universidad. Yo tuve unos años que, que no lo tuve un poco claro, eh, y llevaba trabajando pues, 3 cuatro años y gracias a, a CESBI bueno, y a, vuestra, a vosotros, pues conseguir reorientar y dirigir eh, mi carrera profesional hacia un mundo que, que siempre me había apasionado, automoción y especialmente la parte de, de postventa. Y, y justo eh, en plena crisis, en, en los años 2008-2009, con, con lo cual, eh, vamos, eh, influyó decisivamente porque pude dedicarme a, a realizar algo que, que me gusta, que me apasiona y yo creo que don, es ahí donde en, en esa zona donde más, más valor aportamos a, a los demás. Eh, la formación, pues es que no, no es solo la, la excelencia en materiales, en procesos formativos, para mí está en, en, en las personas que componen CESBI, eh, la, las personas que, que te dan la formación y después los compañeros, alumnos que te llevas amigos ya de, para toda la vida. Eh, hoy verá a a, a Víctor y ver cómo hemos envejecido los dos un poco, ha sido súper ilusionante. Y, y que mantenemos todavía el, el contacto y eso es la, la parte más buena de, de, de todo ello. Y, y nada, y por último, que, que la formación, leía el otro día a, a Sergio Fernández que decía que la formación es algo demasiado importante para, para delegarlo. La formación es deberíamos ser nuestros propios ministros de, de formación para estar continuamente mejorando. Y si puede ser de la mano de de gente como vosotros, pues es lo, lo vamos de las mejores eh, cosas que podemos hacer a nivel, a nivel eh, laboral y personal en la vida. Muchas gracias. Víctor, por alusiones. ¿Qué le puedes decir a alguien que quiera hacer prácticas en nuestra empresa? ¿Qué consejo le darías? Bueno, sí, sin duda el principal consejo que le puedo dar es que aproveche la oportunidad que le dan porque es una oportunidad única. Eh, a nivel técnico, como bien ha dicho Pablo, Pablo López, ServiMap siempre va a poner a tu disposición todos los medios para que te formes con la última tecnología del mercado, incluso con tecnología experimental. Es muy importante empaparse bien de todos esos conocimientos que luego te ponen en una posición muy favorable en el mercado laboral. Eh, luego, por mi experiencia personal, también debo decir que tan importante como aprovechar los medios técnicos, fue sacarle partida a los medios humanos, como decía también Pablo Pérez. Además del inmenso conocimiento que tienen, los que trabajan aquí también tienen una red de contactos muy importante a todos los niveles en empresas de todo el sector. Y conocer quién es quién en cada departamento, qué hacen, con quién trabajan, también abre muchísimas puertas laborales. Y en este sentido, la verdad que la cercanía, las ganas de ayudar, que forman parte de la cultura de la empresa, te lo ponen muy, muy fácil. Y bueno, principalmente que en las prácticas que no se olvide disfrutarlas. Yo, como los que estamos por aquí también, soy un apasionado de la automoción y recuerdo con muchísimo cariño esos huequitos entre una tarea y otra, que aprovechaba para bajarme al taller, hablar con cualquiera que estuviera por allí trabajando, que me enseñara las tripas de un coche, de alguna herramienta. La verdad que lo disfrute muchísimo. y al final esos pequeños detalles, ese conocimiento un poco transversal, no tan ceñido a la formación académica, es lo que acaba marcando la diferencia. Mucha gracias. Vamos a intentar ver si podemos escuchar otro vídeo, y, y si no, pues seguimos con las, con las preguntas. Durante cuatro años de carrera, es todo teórico, muy poca práctica, y realmente siempre, por lo menos a mí, me... siempre me surgía la duda ¿y a qué me voy a dedicar y qué es lo que puedo hacer? Pues realmente en map es donde he visto qué es lo que puedo hacer gracias a los conocimientos que he adquirido durante la carrera y gracias a los compañeros que llevan muchos años en la materia te dan consejos, te guían un poco, te enseñan y realmente aprendes mucho pero he aprendido muchas cosas mucho más útiles en mi periodo de prácticas de CSBIMAP, de mis compañeros que en la propia carrera. Realmente ha sido muy agradable y teniendo en cuenta la situación actual por la que hemos pasado todos pues se echa de menos trabajar y se echa de menos estar ahí con la gente que realmente sabe sabe y te puedes empapar de cualquier cosa cualquier duda que te pueda surgir en la materia hay compañeros que te la pueden solucionar y, y te la explican perfectamente. Hola, soy Rodrigo Galán, graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Valladolid y he estado dos periodos de prácticas en Servimap. El primero fueron las prácticas del propio grado y me encargué de realizar un proyecto de investigación sobre vehículos eléctricos, el cual me sirvió para la realización de mi TFG. El segundo periodo de prácticas fue a través de una beca de duración 6 meses, en el cual de nuevo me centré en realizar otros proyectos de investigación y otras tareas para el Departamento de Vehículos Industriales de CESBIMAP. En ambos casos fueron mis primeras experiencias laborales y con ellas pude aprender cómo desenvolverme en un ámbito laboral real, pudiendo aplicar algunos conocimientos adquiridos durante la carrera. Desde luego, las prácticas en CESBIMAP me han servido para conocer cómo es el ámbito de trabajo en el que me dedicaré en el futuro más inmediato. Además, también me han servido para conocer una visión interna de la empresa cosa que es imposible conocer durante el grado. Por ello, creo que es una experiencia fundamental en mi desarrollo y formación y eh, en el que he podido aplicar conocimientos adquiridos durante el grado. Bueno, Rodrigo nos contaba, cómo también había hecho el TFG, porque son diferentes perfiles y diferentes personas las que se pueden incorporar a cada empresa con talento muy diferenciado. Las prácticas se han convertido en una vía para formar e incorporar alumnos con un programa a medida pero en los últimos tiempos existe otra vía de incorporación a las empresas, como la formación con compromiso de contratación. Lourdes, ¿nos puedes comentar los requisitos de la convocatoria? Sí, eh, vamos a ver. Eh, anteriormente teníamos también otras vías de, de incorporación, como son las, las becas ICE, que de momento eh, parece ser que, es que sí que se iniciarán nuevamente en el 21, y ahora se nos abre la posibilidad de incorporar, eh, de tener una subvención para la contratación. Esto es muy importante, no para la formación. ¿eh? Se nos abre una vía en la que la Junta de Castilla y León nos da una pequeña ayuda, porque siempre la empresa es la que pone más eh, tanto en medios económicos como técnicos, como en cualquier subvención, ¿no? en la que eh, nos permite eh, financiar parte de esa formación, pero adquiriendo un compromiso de contratación. En este momento, en la convocatoria a la que hemos acudido, lo que hemos eh, cerrado es eh, un curso de formación para 10 personas, que son 10 plazas las que hay, y hemos adquirido un compromiso de contratación del de 50% de esos asistentes, que serían 5 personas. Eh, como es eh, una formación para la contratación, en, estamos abiertos a todo, a todo tipo de perfiles, si bien eh, prevalecen los técnicos, pero lo valoraremos para la part participación en este curso de formación que no deja de ser un curso a medida y de alta costura en este, en, eh, he de decirlo, pues los, las personas que participan, por los profesores, por los materiales, es decir, no tienen nada que ver con cualquier, con cualquier otro curso Cesbima, sino que es un curso específico para adquirir los conocimientos necesarios para trabajar en Cesbima. CESBIMAP está comprometido a la contratación del 50% de, de esos alumnos, pudieran ser más, no lo podemos determinar, al igual que no podemos determinar eh, a, a priori los perfiles que nos van a interesar en la participación del curso. Quiero decir que cualquiera puede ser susceptible de participar de este curso de formación, porque lo que trata de CESBIMAP es eh, tener un grupo de personas ...formadas con la formación técnica inicial que se necesita para trabajar en CESVIMAD. Los que eh, no puedan ser seleccionados, no porque eh, para esta contratación, no es porque no cumplan los requisitos... ...sino porque te, debemos prior, establecer unos criterios o priorizar sobre determinados proyectos eh, que tengamos en ese momento en CESVIMAD. Eh, me parece, debo ser muy rigurosa y... Eh, cuáles son los requisitos para poder ser seleccionados. En este momento estamos en un periodo de preselección, si bien la selección eh, se cerrará el lunes a las 8 de la mañana, pero hasta ese momento yo puedo recibir todas las solicitudes de todos los alumnos o participantes de las personas que quieran participar en este curso. ¿no? Como uh -huh. es... Eh, como es eh, la convocatoria para fomentar la contratación eh, como su propia indica se ha de ser susceptible de eh, ser contratado por CESVIMAP entonces los requisitos que nos piden eh, legales son los siguientes en primer lugar se ha de estar inscrito como demandante de empleo, no como mejora de empleo, se ha de estar inscrito en Ávila provincia como demandante de empleo no se ha de tener, no se ha de eh, haber tenido una relación laboral con CESVIMAP un año antes al comienzo de, de, de este curso, en el que Pablo os dará todos los detalles más específicos, más específicos del curso, en qué consiste, número y, y número de horas. Si bien os podemos decir que, eh, dada la crisis del COVID-19, pues va a ser 100% online y esperamos que, eh, sin falta, comience ya mm, rápidamente en, en julio. Por otro lado, eh, ha de superarse este curso, eh, para eh, ser susceptible de contratación por CESBIMAP, es, es obvio, en el que se va a hacer un seguimiento tanto por parte de la Junta de Castilla y León como por parte de CESBIMAP, daros cuenta que es una nueva herramienta de selección de personal en la que la Junta nos subvenciona o nos ayuda a poder llevarlo, llevarlo a cabo. Y una vez esperado ese curso… Y según los perfiles y necesidades de CESBIMAP y según las autorizaciones o posibilidades que tengamos, pues como mínimo se incorporará el 50%, que serían cinco personas, hablo como mínimo, y el resto, como si dijéramos, eh, eh, pues eh, quedarían en el banquillo, pero formados para en un futuro eh, medio, inmediato, a largo plazo, no lo podemos terminar, dadas, dadas las circunstancias, puedan ser incorporados a el último requisito, obviamente, es que, eh, como todos sabéis, los que trabajamos en, en MAFRE y en CESVIMAP, para ser contratado por CESVIMAP, pues eh, eh, no se puede ser familiar, creo recordar, hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Por tanto, no, no, no se trata de una subvención a la formación, sino una subvención al fomento de la contratación y, por tanto, los familiares de empleados de MAFRE y no, no, los familiares de empleados no van a poder acceder a este curso. A este, ¿no? Tenemos otras vías o beneficios sociales para poder realizar este tipo de cursos. Este curso va a ser 100% online, como os comentaba, será de 225, 225 horas. Va a ser eh, impartido eh, principalmente por ...los responsables de área y van a tener como colaboradores, obviamente, a todos a todos los miembros de los distintos departamentos de CESBIMAP. Y, como os digo, se eh, está abierto a todo tipo de perfiles. Espero currículum, es decir, estamos en, eh, en una preselección de, de alumnos. Sí que es cierto que tenemos más solicitudes que plazas, pero hemos, eh, está abierto el plazo hasta el 8 de, eh, a las 8 de la mañana el lunes... Eh, eh, podéis enviar los currículum bien a cesbimapa.com cesbimap o bien directamente a mi correo electrónico lfamiliar.com y a partir de ahí yo contactaré con los seleccionados porque to hay toda una serie de documentación que, que tenemos que, que presentar antes del inicio del curso. Eh, a los que a lo mejor me habéis pedido información sobre el curso, pero es que hasta ayer mismo no hemos, no hemos cerrado completamente con la Junta la planificación y entonces debemos ser rigurosos en este, en este aspecto y no crear falsas, falsas expectativas. ¿no? Posteriormente eh, los tipos de contratos serán a determinar en ese, en ese momento, si bien que se, eh, eh, es interesante que conozcáis, que eh, como mínimo nos comprometemos al 50% de la contratación ¿eh? con una duración de mm, seis mes, mínima de seis meses es a jornada a tiempo completo nueve meses si es a tiempo parcial del 75% o eh, o un año si es entre eh, si es el 50% de la jornada laboral el tipo de contrato y demás características no está definido no lo podemos definir lo debe entenderse dadas, dadas las circunstancias ¿no? que depende todo mucho de las condiciones sanitarias y, y situación, pero bueno, nos parece una nueva herramienta muy interesante en la que eh, se establece todo un proceso de selección eh, a largo plazo en el que es eh, eh, podemos conocer a los alumnos y además no significa eh, que yo hago el curso, lo apruebo, me contratan y ya está, sino que eh, deben saber los alumnos que en cualquier momento podemos rescindir ese contrato laboral y sustituirlo por otro. Entonces, se trata, no es un sprint, sino, una, sino un maratón, ¿no? Una carrera a largo plazo en la que nos permite conocer, conocer al alumno y ver sus, tanto sus capacidades técnicas como sobre todo humanas o profesionales, ¿no? Muchas veces los conocimientos a lo mejor los ponemos nosotros y la actitud lo deben poner las, los candidatos a ser seleccionados, ¿no? Entonces creo que Pablo en esto no, no me he dejado nada y, y creo que eres la persona adecuada, no Teresa, para darle paso para que explique bien el curso porque él sí lo conoce mejor que yo. Es que es sí. una mezcla de verdad, la parte técnica y profesional y la parte humana. Pablo, comenta por favor. Realmente es un maratón desde que empiece, que esperamos que empiece ya en breve, en breves, en breves días porque también hay que decir que el curso es 100% tutorizado, es decir, hay interacciones diarias entre los tutores de las diferentes asignaturas y los alumnos, con lo que la carga de trabajo preve prevemos que vaya a ser bastante alta. Eh, lógicamente, como ha dicho Lourdes, el curso está centrado en las actividades principales que hacemos en CESBIMA para que el hipotético contratado nos conozca perfectamente antes de venir y pueda integrarse en los diferentes departamentos. Entonces, básicamente la actividad eh, gira en torno al automóvil, ¿Qué es el automóvil, cómo se daña y cómo se repara. Entonces hay unas asignaturas, vamos a decir, básicas, que son de carrocería, pintura y electromecánica, donde hay que aprender desde cómo se llaman las piezas de los vehículos hasta cómo se dañan y cuáles son los métodos más modernos para repararlos. Eh, lógicamente, cuando decimos vehículos, todo el mundo piensa en coches, pero no solamente hay coches circulando por la calle, con lo que tenemos también asignatura que incluye eh, otros vehículos, como vehículos industriales, motocicletas, autobuses, etcétera, etcétera. Eh, desde el punto de vista de los daños y la reparación, también los vehículos han evolucionado mucho, entonces, como no puede ser de otra manera, hay un, una asignatura muy centrada en vehículo eléctrico, y sistemas de ayuda a la conducción sistemas hadas y todo eso englobado dentro de que normalmente cuando un vehículo tiene un daño tiene que ir a un taller entonces vamos a hablar de qué es un taller una introducción a lo que es un taller qué requisitos eh, conlleva el tener un taller abierto y cómo influye todo lo que podamos aprender de los vehículos en el funcionamiento del taller más allá de eso también hablaremos de cómo se valoran los daños cómo hay que hacer una peritación de un vehículo cuando resulta siniestrado, junto con otros temas también muy importantes de atención al cliente y eh, temas medioambientales y de prevención de riesgos en el taller. ¿Vale? Eh, cuando digo que la carga va a ser muy, muy fuerte es porque parte de estas asignaturas o gran parte de estas asignaturas van a solaparse. Es decir, podemos estar impartiendo tres, cuatro asignaturas eh, simultáneamente, con lo que si podemos suponer que hay que tener una dedicación de una hora a cada asignatura, pues podemos imaginarnos que, que la formación va a ser muy intensa. Uh -huh. Básicamente es, creo que ese es el resumen. Muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas y para ello voy a dar paso a mi compañero Ángel Aparicio Benayas, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, como yo, compañero de carrera. Desde el año 2000 desarrolla su labor profesional en CESBIMAP dentro del Departamento de Formación, Comunicación y Marketing. En su vida anterior fue periodista deportivo en televisión y en prensa. Hoy le gusta más ver el deporte casi que contarlo. De Aguilar de Campo. Buenos días, Ángel. Ángel, no te oímos. Perdona, perdona. No, es que no tenía dado el, el, el sonido. Perdona. Eh, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a algunas preguntas. Eh, sí quería hacer primero una reflexión, que me sorprende mucho ver a Víctor con manga larga. Siempre ha estado aquí en invierno, sin abrigo y en manga corta, y ya llegamos a los 30 grados y le veo con manga larga. Hay que guardar los bueno, aparecidos. Con <risa> han <He> contado <risa> mi secreto ya, Malo. Debe ser eso. Eh, de las preguntas sí que nos han llegado para vosotros, que son si los chicos que llegué. Tanto para Pablo como para ti, para Víctor, nos han llegado mucha pues, gente que, que os quiere saludar y que os, manda, que os manda un abrazo fuerte, que se alegra mucho de veros y que tiene grandes recuerdos de vosotros cuando veis compañeros de trabajo y también cuando estuviste haciendo la formación porque dicen que habéis eh, un ejemplo, gente que, que trabajaba muy bien, muy buenos compañeros y que, que realmente da gusto con vosotros. Así que simplemente transmitiros ese, esos comentarios de, de nuestros compañeros que están por ahí, por ahí detrás. Vamos con las preguntas. Eh, en este caso, yo creo que de las que me he ido apuntando por aquí, de las que han ido llegando, yo creo que gran parte no la va a poder responder Lourdes o Pablo, pero también va a haber para, para vosotros, para directamente los, los protagonistas que sois, la gente que habéis trabajado, os pues, habéis formado, que habéis hecho prácticas en asignado. Entonces, eh, simplemente esta no sé quién me la podrá responder, si Lourdes o, o Pablo, pero es eh, saber desde qué año o cuánto tiempo llevamos re recibiendo a gente que, que desarrolla aquí sus prácticas. Pablo inglés. ¿quién se atreve? Bueno, en principio que yo recuerde 2006 eh, con las becas del ADE. ¿Sí? Con las 2006. becas del ADE, se inicio, eran unas becas que ellos hacían cargo del pago de, de la compensación económica de esos becarios y además tenían una duración de un año. ¿Sí? Que yo Muy recuerde 2000, 2006. Perfecto. Otra cuestión, aparte de, del propio certificado que se expide por las prácticas, eh, CESMAP completa y envía una carta de recomendación sobre el desarrollo de las prácticas de los alumnos. Eh, si queréis contesto yo en principio. Hay unos certificados, eh, vamos a decir, obligatorios para que todas las entidades involucradas en las prácticas pues tengamos constancia de que se han realizado con el aprovechamiento eh, definido y sí, en ocasiones nosotros no tenemos inconvenientes en, en emitir un certificado de que cierta persona ha hecho esas prácticas e incluso en algunos casos sí que nos han pedido alguna carta de recomendación. No es que nosotros las enviemos las cartas, sino que las ponemos en manos del, del alumno una vez que lo requieren Muy bien, gracias Pablo. Una pregunta muy importante que nos ha llegado por varias vías ¿Son remuneradas las prácticas? ¿Contesto yo? Sí. Sí, sí, sí. sí. Son remuneradas las prácticas y en principio, bueno, tenemos que decir que actualmente están suspendidas por el tema de las condiciones sanitarias, no sabemos durante cuánto cuánto tiempo porque vamos, vamos día a día, ¿no? Eh, son remuneradas, depende de la compensación económica de si son carreras estén o no estén y sobre el número de horas. Decir que Mafre tiene como norma no realizar más de siete horas diarias de, de prácticas y conforme a, a ello se, se establece la compensación económica, que es bastante interesante. Muy bien, gracias. Eh, Benjamín, que te tengo aquí a hablar. Eh, en lo que se refiere a tu, pues nos lo has contado un poquito antes, en tu desarrollo profesional has trabajado no solo en CESIMAP, has regresado a CESIMAP ya trabajando una vez que hiciste las prácticas. Antes, intermedias has estado en marcas o en concesionarios, en otros talleres. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto, es decir, la diferencia de trabajar en un taller experimental como el que tenemos en CEDIMAP, en el que hacemos experimentación, investigación u otro tipo de, de desarrollo, proyectos, etcétera, al trabajo que se puede desarrollar fuera? ¿O qué puedes aplicar de una parte para... Yo creo que en el taller se aprende a producir, se aprende a producir, a, a, a facturar, y aquí en CEDIMAP pues, se aprende a reparar bien a los procesos que lleva para la reparación, para hacerlo bien y no solo producir aquí te forman para hacerlo bien te forman para formarte en los materiales últimos que han salido, como puede ser aluminio, plásticos para con coche y como ha dicho antes Pablo y yo creo que se forma para hacer lo último de lo último con, con equipos y e infraestructura que tiene Tebimab y los medios se puede hacer una buena reparación o se puede producir en un taller a, a sacar producción y nada más y yo creo que eso es lo que más se nota en, de un taller a venir a Hacervismal, una formación buena y, y, y de calidad. Y luego cuando tú te vas de Cessing este Map tus prácticas y te pones a trabajar en el taller, ¿ves que las cosas son muy diferentes? Son diferentes. Sí, sí, son yo bien. noté que la diferencia era abismal, aquí se hacían las cosas bien, allí daba igual todo, era todo producir y... Y las cosas que se hace bien es así, claro, y la calidad se nota de un sitio a otro. Bueno. Es una satisfacción porque ves que puedes hacer las cosas de otra manera, con calma, que puedes aprender y que puedes... Claro, yo cuando me dijeron que volví aquí, no me lo pensé. Digo, aquí donde se puede trabajar, luego miran por los trabajadores y no miran solo por eh, la producción. Como pasa en los talleres, normalmente Muy bien, gracias. Eh, para el resto de compañeros, para los que habéis hecho el trabajo de fin de grado que lo habéis desarrollado aquí en más eh, la pregunta bueno, es muy sencilla, ¿eh? si aparte de las horas que teníais que dedicar en CSIMAP, luego ese trabajo eh, os, os llevaba muchísimo tiempo fuera de, fuera de CSIMAP. Un poquito explicar esa experiencia, cómo se desarrollaba ese trabajo de fin de grado aquí y eh, cómo un poquito lo compaginabais con los estudios o, o con lo que estuvierais haciendo en aquel momento. Eh, Rubén es lo que así enseguida, con lo cual si quiere que empiece Rubén. Vale, vale, pues sí, sí, asiento, asiento. Bueno, verás, mi situación fue un poco, bueno, peculiar. O sea, yo conseguí acabar los cuatro años y la carrera, el quinto año, que en teoría no sería un quinto año, eh, lo dediqué única y exclusivamente a estar en ServiMap para desarrollar las prácticas y el, y el TCG. ¿no? Entonces, por suerte, todo mi horario estaba dedicado por y para mi TCG. Eh, era, un, era un proyecto que requería, por ejemplo, estar mucho tiempo en taller, eh, estaba relacionado con los crashtés, entonces eh, toda esa parte experimental, pues sí o sí la tenías que hacer en CESBIMAP. Luego había días que te llevabas algo a casa ¿no? para terminar, porque en ese periodo pues, solo estuve de mañanas, por ejemplo, pero casi todo, casi todo lo haces en CESBIMAP y como decía Pablo, eh, es algo que como es para ti pues eh, únicamente es dedicación exclusiva para eso. ¿Qué más? Sí, yo, yo en mi caso, eh, bueno, el último año estuve compaginando unas cuantas asignaturas de la carrera con las prácticas en SEFIMAP. Eh, sí que la parte experimental, que era un eh, ensayo de abrasivos, SESBIMAP eh, me puso todos los medios, incluso un chapista a tiempo completo para realizar todos los ensayos, la parte experimental sí que la hice dedicar 100% en, en la empresa. Eh, luego en casa, bueno, le das un poco de forma, te documentas un poco y, y demás, pero vamos, el 80% del trabajo sí que se hizo en las prácticas en, en el horario directivo. Claro. Sí. Sandra, no se te oye. Bueno, Mi caso fue muy similar al de ellos, también realicé el TCG en CESBIMAP. Lo hice sobre los ADA, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Y prácticamente eh, mi Tfg consistía en desarrollar pruebas para evaluar eh, estos sistemas, principalmente el sistema FN de autónomo de emergencia. Así que la mayor parte del tiempo de mi Tfg lo desarrollé en CESBIMAP, aunque es verdad que eh, algún rato sí que tuve que, que trabajar en casa para tema de redacción y cómo enfocar un poco las cosas. Pero la parte importante de desarrollo eh, fue toda integrada en CESBIMAP. Muy bien, perfecto. Eh, de todas formas, yo sí que recuerdo que más de uno, aparte del trabajo de fin de carrera en CESBIMAP sí que ha aprovechado para formarse, por ejemplo, con el curso de posventa de automoción, ¿verdad? ¿O ¿Así? Sí, así es. Eh, yo en mi caso fue, por ejemplo, en el periodo en el que volví, porque estuve, eh, pues por suerte Ceslimar, pues me dejó volver dos veces. Una fue para el TFG, el trabajo de grado. Y otra para el trabajo fin de carrera, entonces, bueno, pues la segunda vez mientras realizaba el, el trabajo fin de máster, dicho carrera, perdón, eh, ahí me brindaron la oportunidad de decir, oye, Rubén, te quieres formar, eh, te tenemos la oportunidad de formarte en Experto en Port de la Automoción. Y la verdad es que es un curso muy interesante, te enseña muchas cosas, sobre todo a nivel de, de incluso gestionar personas, ¿no? También. O sea, que está enfocado en el automóvil, por supuesto, pero también tiene otras ramas que, que son muy interesantes. Entonces, es un curso que, que me sirvió para, para formarme y, y construirme también como persona, no solo a nivel conocimientos del automóvil. Yo en este caso querría preguntarle a Pablo Pérez. Eh, no realizó sus prácticas con nosotros, pero sí la formación universitaria que tenemos en la Cátedra CESBIMAP de la Universidad Católica de Ávila. Actualmente va a salir el nuevo curso universitario de peritación y, y el, el experto en posventa de automoción que se ha transformado en gestión. Pablo, el haber estado en CESBIMAP, ¿cómo te ha ayudado profesionalmente? O sea, ¿Supuso un impulso? Sí, así es, eh, Teresa. Y después... <coughs> Además de, de este impulso, de unos conocimientos transversales que, que te abren opciones eh, increíbles. ¿no? Puedes trabajar desde en compañías de seguros, en fabricantes, en distribuidores. Ahora, en mi, mi caso, estoy ahora actualmente trabajando en Leclerc en el departamento comercial, eh, pero a la vez vemos que, que nuestra la venta de un material químico, de un producto, de un proceso va acompañada siempre de, de un servicio de, de consultoría y formación, de, de uso de esos, de esos productos. Y eso es posible gracias a la, a la formación que, que he recibido en CESBI. Pues lo, lo comentaba eh, Rubén del, acerca del experto en, en post-venta automoción. Eh, aprendes pues eso, eh, no solo temas técnicos, sino temas tan fundamentales de, de, de personas. Porque para cambiar cualquier organización, lo fundamental es eso, es trabajar con personas. Y sí, sí, eh, me impulsó de, de gran manera, Teresa. Yo, yo si me lo permitís, añadiría, añadiría en este punto que este tipo de formación que, que comenta Teresa son formaciones muy duraderas en el tiempo. Hay cursos nuestros que duran un año académico y os podéis imaginar eh, la, la profundidad de los contenidos para que un curso dure un año académico. Aparte, eh, eh, el que lleve aparejado suele llevar aparejado título universitario de la Universidad Católica de Ávila hace que sea muy interesante y además mantenemos bolsas de empleo con los alumnos que terminan estos estos cursos. Eh, lógicamente ese talento que, que se forma ahí puede ser requerido. De hecho son empresas, muchas empresas de postventa las que se ponen en contacto con nosotros en ocasiones para ver si podemos pasarles datos de contacto o currículum de gente que pueda tener formación como la que, como la que impartimos nosotros. Es otra manera de tener un contacto rápido con, con posible talento para las empresas. Bien, eh, Tengo una pregunta, la voy a intentar leer porque la verdad es que me, me cuesta un poquito comprenderla, a ver si entre todos somos capaces, pero sí me gustaría intentar dar la respuesta porque además es de un chico que estuvo con nosotros pero a ver si la vamos interpretando. Entonces, le comenta que es un chico que se llama Adrián Jorge García que estuvo con nosotros, eh, que hizo recientemente las prácticas de FP Dual, con nosotros, con lo cual yo creo que pudo estar en CESVIMAD y a lo mejor quizás también en cambios Y pues por, por el tema de la pandemia, al final no pudo completarlas. Entonces, él eh, también quiere hacer un curso de meditación con nosotros. Perfecto. Y lo que nos pregunta es que si la formación de este curso, que yo creo que se debe estar refiriendo a lo que Lourdes nos ha estado comentando antes, todo lo que nos ha desarrollado, lo que le podemos enviar a los currículos, etc., etc., es compatible con los temas de, entiendo de IFP, IFP dual o algo similar. ¿Puede ser así, Lourdes? Bueno, a lo mejor se refiere a los perfiles de las solicitudes y de los candidatos, tenemos eh, eh, alumnos de FP, de FP dual, o sea, todo tipo de perfiles, por tanto es compatible, él puede solicitar la realización de ese curso sin, sin ningún problema, de, eh, de acuerdo, de hecho, bueno, eh, eh, estamos teniendo en cuenta a, a los alumnos... A, Recientemente estaba con nosotros en prácticas y están y las tienen de momento suspendidas. Entonces Adrián la, lo puede hacer, sin, eh, lo puede hacer, es decir, lo puede solicitar sin ningún problema. Perfecto. Sí que nos han llegado bastantes consultas sobre lo que has comentado. Hay gente que se ha incorporado un poquito más tarde, con lo cual se ha quedado un poquito con la idea, pero si podías insistir un poquito en ello, un en, poquito en, en los perfiles, en eh, las personas un poquito a las que van dirigidas, el, el, brevemente un poquito no. el contenido. Vale, bueno, pero, eh, los perfiles, eh, estamos abiertos a todo tipo de perfiles, porque ahora mismo tenemos un amplio abanico de necesidades, que luego, eh, llegado el momento, eh, se, se producirá esa selección siempre y cuando se, se supere el curso. ¿no? Entonces, eh, eh, todo el mundo es susceptible de solicitarlo, es decir, tanto eh, imaginaros para el área de administración, asesoría jurídica, recursos humanos, multimedia… Eh, eh, periodismo sobre eh, todo eh, fundamentalmente la parte técnica de FP, de automoción dual, aprendices es decir, eh, ahora mismo está abierto a un amplio abanico de perfiles por tanto, que no dejen de mandar la, la, la solicitud, ¿de acuerdo? Eh, sí, pero bueno lógicamente eh, Adrián, que tiene un perfil específico eh, de taller, de temas, temas de mecánica eh, también hay que ser consciente de que después las contrataciones, cuando las asumamos, no podemos contratar a cinco mecánicos. Es decir, todo depende de las necesidades de, de la empresa. Aquí en este panel hay compañeros con diferentes perfiles y, lógicamente, esa heterogeneidad es la que buscamos también en esas posibles contrataciones. Perfecto. Gracias, Pablo. Pues me voy a quedar contigo porque ya vamos a ir cerrando. Entonces, simplemente para que nos refresques o nos recuerdes o insistas un poquito en por qué, desde tu punto de vista, que además has tratado con, con muchos chicos, muchos chicos y chicas que han venido a hacer prácticas, becas con nosotros, etcétera, etcétera, por qué les resulta interesante enviar su currículum a CESMA para, en lo posible, intentar hacer prácticas o, en un futuro, trabajar con nosotros y, por el camino, formarse. Con lo cual... Sí, bueno, básicamente eh, yo creo que el, el, el, el punto principal en el que apoyarse para venir a CESBIMAP es que en CESBIMAP te damos un estatus de empleado. Le vamos a, a decir de, de empleado junior, por decirlo de alguna manera. Cuando todo esto de las prácticas en empresa surgió hace años, yo recuerdo cuando estudiaba hace muchos años, a principios de los noventa, eh, ya existían prácticas en empresa y, y no se valoraban porque por un lado la empresa tenía mano de obra gratuita y por otro lado el alumno tenía la sensación de que iba a trabajar gratis entonces no se valoraba y de hecho no se estilaba mucho además no estaban metidas dentro del, del desarrollo curricular de, de, de tu carrera eh, Hoy en día, nosotros lo que hacemos es integrar a esa persona como, como empleado, con una identificación dentro del grupo MAFRE, con un correo electrónico y con, digamos, todos los derechos y deberes, igual que cualquier empleado de los que trabajamos en la empresa. Y nos, no contratamos o no incorporamos eh, alumnos para que hagan el trabajo que los demás no queremos hacer. Contratamos alumnos para que se integren y aporten ese talento que ellos tienen en unas actividades ya con un perfil más profesional. Si además a eso le añadimos, como decía Lourdes, que la remuneración o la retribución es interesante, pues bueno, razón de más quizá para, para integrarse en una empresa como CESVIMAD. Muchas gracias. No hay tiempo para más, nos quedan tres minutos. Quiero despedir y agradecer la presencia de compañeros y excompañeros, que has, fue muy agradable poder disfrutar un rato de nuestra vida con vosotros. Víctor, Rubén, Sandra, Pablo, Benjam, Lourdes Pablo. Quiero agradecer vuestra presencia y lo que habéis comentado sobre vuestra estancia en CESBIMAR. Hemos hablado de prácticas en el taller, prácticas en FP dual, curriculares, extracurriculares... Hemos hablado de formación decidida, o sea, dedicada a insertarse o a mejorar en el desarrollo profesional, desde especializarse en el personal de taller hasta formación universitaria como el curso de peritación o de especialista en posventa de automoción con bolsa de empleo. No solo los contenidos, lógicamente, están ligados a la actividad de CSBIMAP, sino también a la de muchas otras empresas de posventa de automoción. Es una relación en la que gana la universidad incorporando a sus alumnos a la vida empresarial, gana el alumno que tiene su primer contacto con el mundo laboral y gana la empresa, obviamente, por la atracción de talento como el de todas estas personas que nos han acompañado. Como veis, desarrollar vuestras prácticas en CESBIMAP o formarse con nosotros influye muy positivamente en el desarrollo profesional. Quiero daros las gracias y emplazaros en nuestras redes sociales a futuros webinars. Que paséis buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias Teresa, igualmente gracias, gracias a todos. Gracias. gracias. No, gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego, fin de.